¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars, Chicos, hoy os traigo un nuevo coche de Fusionar No sé todavía cómo se llama ahora, lo vamos a ver en la anterior apertura Conseguimos el coche barreminas Minas que nos faltaba para poder tener este nuevo coche fusionado Vamos a fusionarlo, vamos a ver qué coche es Y ya de paso vamos a probarlo y a ver qué tal va Venga, fus fusionamos el coche, claro que sí Fusionar Vamos a ver aquí en directo conmigo Muy bien Robot de explosivos Ya veis que tiene como un gancho Que bueno, puede recoger minas y barriles Así que supongo que no le afectarán lo que van siendo las minas Y puede estar muy guay Venga va, nos vamos a echar unas partiditas Nos no vayáis, dejar un like chicos por este nuevo coche fusionado Siempre lo pido Y bueno, que venga que vamos a jugar aquí en el estadio vamos a intentar hacer todas las coronas que podamos y más nada nada chicos me he salido Es paso de estar echándome partidos cada 2x3 vamos a lo que vamos vamos a ver si es bueno si es competitivo si podemos hacer con él una buena cantidad de coronas bueno de momento el manejo me está gustando bastante eh, ágil no muy brusco cuando se mueve a los lados bueno de momento me está gustando bastante todos los coches fusionados de momento del que más o de los que más muy, muy sencillo es muy manejable muy sencillo de llevar sin problema ya sabéis que hay algunos que vaya tela no. habrá que ir mejorándolo si no está ya mejorado eh, está el aceite A ver si es 67 chicos tengo ya, no sé si lo habéis visto antes si habéis estado atentos una buena cantidad ya de monedas preparadas para hacer otra apertura Vamos a ver si le podemos pegar suerte a Class of Cars. Que pronto viene actualización nueva. Que seguramente sea este, este próximo jueves. Bueno, ya veremos lo que podamos. Los nuevos coches que podamos conseguir. Coche oculto. Espero y deseo que salga un nuevo coche oculto, chicos. Ya sabéis que me encanta buscarlo. A vosotros también. Bueno este toque de dificultad que nos da este juego está muy bien Mira, 15 coronas de momento chicos rayo. no sé por qué no me lo tengo para para que me salga para varios sitios no sé por qué no solo ha salido para uno ah, echamos el aceite una corona más somos de momento por así decirlo los reyes de la pista los que más coronas tenemos os recuerdo que estamos jugando online eso muy bueno no, venía por nosotros con el fuego será cabrito minas se, se, se revienten con las minas que a mí me dejen en paz pues sí, hombre bueno tenemos aquí un poco de salud que nos vamos a echar y vámonos Que seguramente estén persiguiéndonos Y la S lanzándonos cosas La vete de aquí Bueno, si subo ya hasta paredes Spiderman a estas minas Tambio de recuperación, guay Uy, no te da de milagro, baby No te da de... Bueno, pues menos mal Que esos dos Se han pelado un poco, pero es que este me ha dado Me ha reventado, bien reventado bueno, aquí creo que viene mi final Ah, Bueno, 28 corona No está nada mal Podría haber sido mejor Pero no está nada mal Bueno chicos, me voy a despedir por aquí Voy a seguir jugando yo solo por mi cuenta Voy a ver si puedo hacer una buena cantidad de monedas Me gustaría dejar si un buen like Que os suscribierais y si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo